Hoy en Farmacius.com presentamos Gestagym Lactancia, de Guinea, un complemento alimenticio con DHA y vitaminas, diseñado para madres que se encuentran durante el periodo de la lactancia. Gestallin Lactancia ha sido desarrollado pensando en reforzar las necesidades nutricionales de las madres en periodo de lactancia, ayudar a la recuperación del posparto, haciendo que sea más llevadera y liviana. Ayuda a que tu organismo se sienta bien equ y equilibrado gracias a su composición a base de ingredientes naturales. Su aporte calórico es mínimo. Todos los componentes de estas cápsulas funcionan en sintonía para garantizar una mayor eficacia y calidad. Los principales componentes de Gestagim Lactancia y los beneficios que aporta son Vitamina C y hierro. Estos componentes contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmunitario, protegiendo así al organismo. Selenio y zinc, que favorecen el crecimiento de las uñas y el cabello, ya que durante el posparto el cuerpo sufre pérdidas de vitaminas y otros minerales. Yodo, favorece el desarrollo neuronal de los más pequeños durante el periodo de lactancia. Y betacaroteno, carotenoide que el organismo convierte en vitamina A, favoreciendo el desarrollo visual. ¿Cómo se toma este complemento alimenticio? Se recomienda una cápsula al día acompañada de abundante agua. Las indicaciones a tener en cuenta para su consumo son no superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no sustituyen a una dieta equilibrada, solo la complementan. Mantener fuera del alcance de los niños y conservar en un lugar fresco y seco. Recuerda, no lo confundas con gestallín embarazo. Este producto va dirigido a una etapa diferente de la maternidad. Y si quieres comprar Gestagin Lactancia de Guinea, está disponible en farmacias.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo, donde también podrás consultar las opiniones de otros clientes sobre este producto. No olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.